Es pensar en ti, se me ponen los pezones duros. Te voy a tener que castigar. Estás cachonda o te relajas tú o si lo prefieres te relajo yo. Con lo maja que eras y lo rancia que te has vuelto. En Piazza hemos tenido un caso de abuso sexual, abuso y acoso sexual, de una trabajadora de oficinas por parte de su jefe inmediato. Que no te lo puedes imaginar, que compañeros que ves en la empresa que puede llegar a un caso de estos. Hemos aprendido que la plantilla, cuando de verdad un caso serio hace falta, nos han apoyado completamente. Hemos hecho eh, pitadas dentro de la empresa, hemos puesto pancartas, hemos hecho... ...hemos ido todos con pegatinas... ...hemos hecho unas concentraciones también en la puerta... ...CELA nos ha ayudado en todo... ...desde Urdaz que es nuestro delegado... ...hasta los servicios jurídicos... Eh, la, ...la prevención de riesgos laborales, en todo... ...porque nosotros estábamos muy perdidos... ...porque era el primer caso de acoso sexual... ...que hemos tenido en la empresa... ...por parte de la empresa, de la dirección, todo pegas... ...ha ocultado el caso porque eh, la compañera... ...se puso en contacto tan, primero con la dirección de la empresa y ellos, en vez de comunicárnoslo al Comité de Riesgos Laborales, lo ocultó, eh, la, la segregó a ella de su puesto de trabajo, de su horario, a él la han mantenido en su puesto, sigue ejerciendo eh, con gente a su cargo, con mujeres a su cargo, entonces hemos tenido todo tipo de trabas. Te pones en su lugar y dices, es que es increíble, ...sin un apoyo jurídico, sin un apoyo estructural de, de sindicato, de riesgos laborales... ...apoyo a ella porque también psicológicamente para ella ha sido muy duro... ...ella está estado yendo al psicólogo... ...claro, al final el apoyo que nos ha aportado el sindicato... ...sin eso ella igual ni se hubiese atrevido a denunciar".